Hola familia, les traigo un video para que me acompañen a celebrar mi segundo aniversario en Aplana. Así es, voy a cumplir dos años en el metaverso. Y quiero explicarles cómo fue que me acordé o encontré el día exacto y la hora exacta cuando hice mi primera compra. Pensé que era otra fecha, pero no. Ya averigüé bien y ya sé, la, ya sé el día exacto cuando compré mi primera propiedad es algo que muchos jugadores hacen celebran su cumpleaños dentro del juego y quiero hacerlo regalando una propiedad con una casita pero primero vamos a explicar cómo podemos encontrar la primera propiedad que compramos o el día la fecha la hora en que la compramos y lo que hice familia me vine a Lupexland ¿Verdad? Busqué la propiedad en San Francisco, en este barrio, y sé que es esta dirección. Si se vienen aquí a estas flechitas que van a lados opuestos, como pueden ver, aquí dice que el, en junio 9, a las 6 de la tarde, este jugador mintió la propiedad. Pero muchos de ustedes saben que tenemos que, para que no nos quiten las propiedades, tenemos que hacer el check-in, entrar al juego por 7 días, para que no nos quiten las propiedades. Estas primeras propiedades que compramos nos, aún no son de nosotros. Serán de nosotros una vez que ya entremos al juego por 7 días. Y creo que no tienen que ser 7 días consecutivos, simplemente hacer el check-in por 7 días. Como pueden ver aquí, el 18 de junio, este jugador, su visa, se venció. Su visa de visitante. Ya dejó de estar activo en el juego. Entré el 23 de junio del 2020 a las 9.26 de la mañana. Me acuerdo porque estaba yo trabajando durante la pandemia y pude comprar este. Entonces, este es mi cumpleaños de Apple. Junio 23 del 2020 a las 9, 9 de la mañana, 23. Así es que en 5 días, familia, cumplo mis 2 años en Aplan. y por eso quiero regalar una propiedad, familia. Así es que vamos a ver cuál es. Pero lo que quiero regalar para celebrar con ustedes, nos venimos a Los Ángeles. Miren, lo puse hasta en el Twitter. Si no lo han visto, si no me han seguido, síganme también voy a hacer otro sorteo muy pronto No aquí no aquí está el barrio de Winnercat tengo que hacer un video explicando sobre el nodo que alguien me lo pidió tantos videos que tengo que hacer familia pero fui a las vegas regresando de las vegas salí de viaje por el trabajo y espero ponerme a corriente en estos días porque hay tanta tanta información que quiero compartir con ustedes ah, ok le ponemos aquí nos alejamos y miren familia esta casita, la acabo, la acabo de construir. Cuando subí el mensaje en Twitter tenía como dos minutos, cinco minutos que terminó la construcción. Quiero regalar esta casita para celebrar el segundo aniversario. Es de colección de Eco Park. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder participar? Déjenles explico. Lo que haré es subir el video al YouTube, como siempre, pero también voy a poner el link para el Twitter para que se vengan acá, porque lo que voy a pedir es que me sigan en el Twitter, si no me han seguido, que me sigan ahí, Barrio, Rayita, Atlan. Y después les voy a pedir que en el link del video, anunciando la el sorteo, que pongan... Su nombre de usuario en Aplan y su nombre de jugador en el Discord. No es necesario que sean miembros del barrio en el Discord, pero si lo quieren hacer también está aquí el link para el barrio. Pero solamente tienen que dejarle un like aquí a este video en el Twitter y poner su número de usuario en el juego y su nombre en el Discord para que los contacte. Necesito eso. Si no hacen esas tres cosas, familia, no voy a meterlos al sorteo. Lamentablemente tuve que hacer eso en el último sorteo que hice, donde regalé tres propiedades. Fueron tres propiedades, creo que sí. A unos jugadores no pude incluirlos porque solamente pusieron el nombre en el Discord y ya. O solamente le dieron un like. Tienen que hacer esas tres cosas. Dale un like a este video en el Twitter si quieren dejarlo en el YouTube también, tienen que poner, dejarme un mensaje con su nom nombre de usuario del de, de, en el juego y su nombre dentro del Discord por si los tengo que contactar por ahí. Si quieren ganar otro boletito para tener más suerte, les voy a pedir un favor, familia. Necesito que se vengan aquí al Metopian Future hace tres días subió un mensaje que está haciendo un concurso de los nodos, que el nodo que tenga más likes en el Twitter se va a ganar 4,000 SPARKS. Muchos de ustedes saben o están participando dentro del nodo de Winerka que tenemos en el barrio. Nos gustaría ganarnos esos 4,000 SPARKS para terminar algunas construcciones. Lo que tienen que hacer para ganarse otro boletito, ¿ok?, es... Venirse al mensaje de relevolan uno de los miembros. Déjenme encuentro aquí. Está vienen aquí y le dejan un like. Ok, tenemos 57. Necesitamos más. Si se quieren ganar otro boletito, ok, otro boletito, le dejan un like, le toman una captura y déjenles enseño cómo fue, quién lo hizo, quién fue que lo hizo. Ok, familia, ya encontré, por ejemplo, Rosa, uno de los miembros del barrio y de Winerka, subió una captura, le dijo, le dejó el like al mensaje de Arrelebolan y le tomó una captura y sale el corazoncito rojo. Así es como sabemos que le pusieron un like, ¿ok? Eso es lo que necesito que hagan si se quieren ganar un boletito más. Si le dejan un like al tweet, si y también le ponen su nombre de jugador en Appland su nombre de usuario en el Discord se llaman un boletito pero si quieren ganar otro vayan aquí y voy a poner en la descripción del video en el YouTube voy a poner el link para, para el tweet de relevoland pongan también una captura que les sale el corazoncito rojo en el tweet de Reléboland y les voy a dar otro boletito okay así es que los que Hagan esto, van a tener una mejor. Van a tener más suerte. Para poder llevarse esa casita. En, en, en Los Ángeles. Que es de colección de Ecopark. Espero que se animen a participar. Para que nos ayuden a que ganemos. Las 4000 horas de UPEX. Okay. Y tiene que ser, familia. Tiene que ser. En el Twitter de Relévolán, No en otro más que en el de Red No va a contar si le hacen like a otro tweet que alguien puso del, del nodo de Winnerka. El jueves es mi cumpleaños. No sé si podré hacer el sorteo ese día, pero voy a dejar abierto el concurso hasta el miércoles 22 a las 11.59 pm, tiempo del Pacífico. Es cuando van a tener oportunidad de responder al a este video aquí en el Twitter para que se puedan para que puedan participar en el sorteo muchas gracias por acompañarme dos años en el metaverso se me han hecho eternos y he conocido a muchas personas oh. y la comunidad sigue creciendo y espero que en un futuro nos podamos ver en persona muchos más de nosotros en estos días voy a estar subiendo videos más que nada de los autos que sé que tiene muchas preguntas sobre eso Ahora sí, familia, me despido después de hablar como loco. Si tiene alguna pregunta, háganmela en el Discord o aquí en el, en el Twitter o en el YouTube. Hasta luego, familia. Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.